Continuamos en esta cobertura total, Telenor, desde la Basílica de Güey, seguimiento al día de la religiosidad de la República Dominicana, día de la Virgen de la Alta Gracia. En este momento nos encontramos en uno de los espacios donde los devotos, donde los fieles creyentes de la Virgen de la Alta Gracia y los que han hecho algunas promesas vienen a encender la luz. Vemos en estos momentos... Eh, como verdad los velones están encendidos, en esta parte se encuentran aquí apostados en esta gran bandeja, con la imagen de la Virgen de la Altagracia, por este lado también observamos muchos más velones señores, y que a medida de que va pasando el tiempo, muchas personas vienen, encienden sus velones, al mismo tiempo comienzan a rezar, comienzan eh, a venerar a la Virgen, a darle las gracias, porque le ha concedido alguna petición y aquí están en el área de los velones encendidos que arden los velones como muestra de la fe que ellos tienen hacia la Virgen de la Alta Gracia. Continuamos por aquí desplazándonos señores en este espacio un lugar prácticamente muy verdad y este señor vamos a ver por qué este señor se nos ha acercado y él quiere decirnos algo en el. Día de hoy. Venimos de la provincia de Bauruco, de Neiva, de Neiva hasta aquí hasta la Basílica de Igüen. Nuestra Madre del mundo, del país entero más de los dominicanos, de nosotros que estamos violando nuestras leyes, tanto como los millonarios que no quieren saber de los pobres y los funcionarios no quieren arreglar su, su provincia, le agradezco yo que vengo aquí a esta, a esta basílica le doy gracias a todos a mi gente de mi pueblo que me dan una ayuda para venir aquí, para bendecirlo a todos y que bien. el señor lo bendiga también. y usted también Bendición. Dígame algo, ya usted vino y e encendió el velón Por supuesto que sí ¿Por qué lo ha encendido sí. el velón? Porque les quiero que la, la, la vida lo alumine Y nos dé salud y suerte Al ciego le dé la vista Y al enfermo le dé su medicina Y mire mi familia aquí de, la de mí Que venimos de ellos, son niños es, Muchísimas así. gracias y buenas tardes Muchísimas gracias a usted Ahí está el significado de él, ¿verdad? Dice por qué ha optado Y ha venido a encender la esa luz, ese velón Tal es el caso de esta señora Que se dispondrá también en lo adelante A encender la vela ¿Qué la motiva? ¿Por qué? Yo tengo un hijo ...va a tener tres años... ...en los Estados Unidos... ...que no me hablan ni se me mueve... ...a ver si la visita me hace un milagro... ...pues encenderá entonces en estos momentos... ...vamos a ver, vamos a darle seguimiento... ...ahí está, la señora se dispone a encender la luz... ...el velón, ya ustedes escucharon... ...ella tiene fe, ella espera ver su hijo... ...y ahí está, acaba de encender también el velón... ...en esta parte y lo colocará ya... ...va a colocarlo en la bandeja... ...muchas personas que han optado... ...y que vienen a aprender. El velón, continuamos por aquí Nos adentramos un poquito más Y en esta cobertura total continuamos señores Ya la parte de los velones Aquí ustedes observan eh, Parte del personal que elabora eh, En esta basílica de huevo ¿Cómo marcha todo por aquí? Bueno, hasta todo marcha bien, hasta ahora, gracias a Dios Ha sido la persona el orden, ustedes que forman parte ¿Cómo está? No, hasta ahora no ha habido dos orden, gracias a Dios Esperemos que todo siga así todo todo. Gracias a Dios personal que viene verdad y que elabora en esta parte donde se encienden los velones tal es el caso también de esta señora ya acaba de encender su velón y continuamos por aquí también señores aquí está una parte eh, también verdad donde las personas oran donde rinden los honores correspondientes y miren cómo se ven los velones cómo se ve la luz y al mismo tiempo ellos oran también cobertura total desde la basílica de güey en la zona donde están encendidos los velones las peticiones y las promesas Cobertura total desde la Basílica de Huel. En este día de la Altagracia, Telenor, Vladimir Paula.